Señor, yo quiero mirar con ojos espiritual. Señor, yo quiero mirar con ojos espiritual. No quiero mirar atrás y volverme estatua de sal. No quiero mirar atrás y volverme estatua de sal. No, no, no quiero ser estatua de sal. No, no, no, no quiero ser estatua de sal. Señor, muéstrame el camino. Donde me quieras llevar, Señor muéstrame el camino, donde me quieras llevar. No quiero que la tormenta de tus caminos me quiera alejar. No quiero que la tormenta de tus caminos me quiera alejar. No, no, no, no, no quiero ser estatuada. Señor muéstrame el camino, donde me quieras llevar. Señor muéstrame el camino, donde me quieras llevar.